Soy Lina y hoy vamos a estar jugando Brookhaven en Roblox ¿Por qué? Porque actualizó, estamos en la actualización de Navidad Y les voy a contar los 5 secretos más nuevos del juego Así que antes que nada chicos, ¿qué están esperando? Quiero que todos dejen ya mismo su like si quieren más videos de este estilo Así que todos a dejar su like en 5, 4, 3, 2, 1 Ya, gracias por tu like y suscríbanse también si no lo hicieron todavía Y ahora sí chicos, empecemos con los secretos El primer secreto que vamos a encontrar Lo tenemos justamente Donde aparecemos, sí, acá en el centro Porque muchos deben estar viendo Que cambió un poquito, ¿no? El panorama, ¿dónde está la fuente? Ahora hay un árbol gigante En lugar de la fuente Bueno, realmente Sí, pero también no. Empezamos mal. ¿Por qué? Porque si nos acercamos al árbol, vamos a poder ver que el árbol se traspasa. ¿Y qué hay dentro del árbol? Está la fuente. Pero no solo la fuente. Sí, acá como pueden ver está la fuente. También hay un cartel. Hay un cartel escondido que dice Feliz Navidad y Felices Fiestas. Y este es el primer secreto. ¿Ustedes ya lo habían visto? Yo la verdad es que todos los años busco por secretos en todo el mapa cada vez que salen actualizaciones de Navidad, de Halloween y todo. Y el primer lugar donde miré fue acá. Así que ese es el primer secreto. Ahora vamos a ir al segundo, ¿sí? Pero para el segundo necesitamos ir a la nueva casa. Por si no lo sabían hay nuevas casas en los States. Así que voy a agarrar el gran trineo, porque sí, también hay un trineo. Eso no es para nada un secreto pero se los quería mostrar. Eh, y vamos a usar el trineo para ir hasta los States. ¿Por porque ahí hay otro secreto en la nueva casa Así que me voy a pegar la vueltita así Y nos vamos para la... ¡Ay, ay, ay, que no sé, no sé manejar el trineo Perdón, pero creo que esto no va a estar lo mejor eh, eh, ay, Eso, que no sé estacionarlo Adiós Per perdonen a los renos Vamos a poner entonces la nueva casa Esta es la nueva casa, chicos Es la primera vez que tenemos una casa así Tan, tan de playa, tan ambiente de playa Hasta el punto en el que es la primera vez que vemos palmeras en Blue Miren esto lo importante no es esto Sino que la casa tiene un secreto Y no, no es este genial tobogán Esto claramente no es un secreto El secreto es la caja fuerte Au, me, acabo de, me acabo de quedar ahí trabada El secreto es la caja fuerte Porque, ¿dónde está? Si ustedes recorrieron la casa Se pueden dar cuenta de que a simple vista No hay caja, no hay caja fuerte O sea, no hay, no está Entonces decimos, ¡uh! ¿no habrá o qué pasó? Bueno, sí que hay Y para poder encontrarla vamos a necesitar la ayuda de la bolsa de dormir Y también de la escalera, ¿Cuándo no Vaya, esto parece un trabajo para la vieja Confiable Bueno, realmente primero les voy a mostrar desde afuera Y después les voy a mostrar la entrada Porque se puede entrar por fuera o por dentro Entonces, si vamos por acá Pueden ver que el techo tiene picos el techo, ¿no? Pero es raro porque por dentro es plano. Eso tal vez nos dice que ahí se esconde algún que otro secretito. Bueno, el secreto no está arriba del todo en la casa, o sea, no está en el techo de arriba del todo, sino que el segundo secreto que vamos a ver hoy está en este techo, en el que está por encima de la habitación principal, esa que tiene vestúa, vestíbulo y que tiene baño y todo. Si nosotros ponemos una cama acá y nos acostamos, vamos a ver que acá está la caja fuerte escondida, pero que también hay una entrada por dentro. Entonces muchos se deben estar preguntando, ok, ¿cómo entramos ahí entonces? Lo que tenemos que hacer es bajar acá. Sí, vamos a la habitación. Si nos ponemos a mirar la habitación, todos los lugares en el techo tienen como cuadrados, ¿no? Bueno, hay un cuadrado que es diferente y es este. Porque si ponemos acá la mano, pueden ver que nos aparece como el puntero diferente. Si lo tocamos, podemos saltar y ahí podemos subir Hasta el lugar donde está la caja fuerte Lo que me parece también súper loco Es que acá solo está la caja fuerte No hay nada más Y con el espacio que tiene Voy a prender una linterna Porque acá <ríe> Necesito encender la linterna Porque no veo nada Ok Con el lugar que hay Podrían haber puesto algo más ¿O no? O sea, hay un montón de lugar pero no hay nada más. Lo que sí podemos hacer ahora es, si nos gusta este lugar porque es súper secreto, súper escondido y queremos poner cosas, podemos usar los nuevos props. Y podemos poner nuestras propias cosas acá. Eso me agrada. Así que el, este ático vino sin nada, sin absolutamente nada, pero nosotros podemos llenarlo de cosas. Como por ejemplo ponerle, no sé, quiero sacar esto, ponerle globos. ¿Por qué no? Sí, vamos a poner unos globos en el ático. O una valla para que alguien no pase. O miren, cajas. porque no, porque las cajas pueden tener lugar Cajas, miren, estas cajas van a proteger Mi caja fuerte, estos son algo nuevo Como pueden ver, no es un secreto Pero los props son algo que acaban de agregar También en la última actualización Y que yo creo, sinceramente Que están muy, muy buenos Ay, no quería ponerlo, que están muy, muy buenos A mí me gustaron mucho Y quiero que me digan qué piensan ustedes ¿Les gustaron los props? Para mí están buenísimos Y ojalá agregase más Ahora vamos con el tercer secreto Que también está en esta casa Esta casa tiene muchas cosas particulares Como por ejemplo, pisos de vidrio Para poder ver el mar por debajo Una piscina cuando Literalmente está rodeada por agua Tiene muchas cosas así muy random ¡Tiene palmeras! O sea, lo de las palmeras tengo que decirles que soy muy fan Dejen like si les gustan las palmeras Pero A mí me encantan Pero también tiene algo distinto Algo que es bastante particular y que a mí me gustó mucho y es que tiene un acuario, sí, un acuario con pececitos que se mueven, ahí está Nemo, hola Nemo, ¿cómo estás? También está Dori y todo eso, pero ¿qué tiene de especial este acuario? Bueno, realmente en este acuario hay un pequeño escondite, digo pequeño porque realmente no es enorme, pero si ustedes ven esta pared está como, no, no está recta, está como en diagonal, sin embargo, acá esta pared... Está recta Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay ahí en el medio? Bueno, ahí hay un escondite Así que... Si van a jugar a las escondidas, de nada. Hay dos formas de entrar. Una es la difícil y la otra es la fácil. Primero vamos por la difícil y después por la fácil, ¿ok? Si nos ponemos así, pueden ver que del otro lado está este, este lugar. Y si pasamos, podemos entrar y listo. O sea que la primera forma es básicamente con nuestra eh, cama de dormir. Con eso podemos pasar. Pero, ¿cuál es la forma fácil? Bueno, si, si cruzamos por esta pared, literalmente pasamos y nos escondemos. O sea, sí, de verdad. Si tenemos que entrar desde este lado, tenemos que hacer un súper limpio. Poner la cama y todo Pero si venimos desde acá Solo nos basta con golpear la pared con la cabeza Y pasamos para el otro lado Y nos podemos quedar en este lugar escondidos Y si sus amigos no saben este lugar Les digo, ¿eh? muy difícil Sería que los encuentren también me llamó mucho la atención que en esta casa, miren, cambia también lo que viene siendo el lavamanos y todo eso. Está como distinto, como que probó distintos y nuevos muebles eh, el creador de Brookhaven. Y eso me gusta mucho. Pero ahora tenemos que ir al próximo secreto, ¿ok? Y el próximo secreto también va a estar acá. ¿Por qué? Porque vamos a ver. Nosotros tenemos acá una piscina. Sí, tenemos una piscina. Pero pueden ver que también tenemos acá una un, ¡Un lago! O sea, es, es un lago enorme, un mar. Podría ser un mar que está alrededor de nuestra casa. Ah, y también, sí, podemos tener acá como una especie de... De, de, ¿Cómo sería esto? Sería como, una, como un sauna al aire libre No me sale el nombre Hot eh, No sé cómo se llama yacuzzi. Eso, jacuzzi Gracias, Dani Pero como natural Ahora, la pri, eh, ¡Aguas termales! Eso era lo que estaba queriendo decir ¡Aguas termales tenemos! Entonces, ¿qué es lo que tiene de extraordinaria esta casa? En esta casa nos podemos esconder mucho ¿Por qué? Porque como vieron en el principio Si yo me meto bajo el agua No me veo O sea, miren esto por debajo del agua no se ve. Hay como una capa en la que no se esconde por debajo del agua. Y ustedes dicen, claro, pero si alguien va con la cámara para abajo, te puede encontrar. Pero hay lugares donde, miren, la arena está más alta y también te tapa. Y si nos ponemos en esos lugares y nos acostamos, puede que no nos veamos. Por ejemplo, ahí se me ve un poco nada más lo que viene siendo el pelo. Pero si encuentro algún lugar en el que no se me vea, les juro que ya lo había encontrado. Ahí está. Si nos quedamos acá, no me ve. ¿Saben? Entonces, esto es un buen lugar para esconderme. ¿Por qué? Porque estoy debajo de la tierra. ¿Quién me va a encontrar? Ay, no sé. Eso creo que es un secreto buenísimo y que nos puede servir muchísimo. Si vamos a jugar con amigos a las escondidas o lo que sea. Ya de por sí, si estamos caminando por acá abajo, no nos vemos para absolutamente nada. No nos van a encontrar nunca. Pero si encima nos acostamos y buscamos justo el lugar donde no nos veamos... Es que creo que tenemos el juego ganadísimo, chicos. Miren este escondite es genial y me encanta así que yo lo considero un secreto la verdad muy muy pero que muy útil Ahora les voy a dar un último secreto y un dato, ¿ok? Entonces, empecemos por el secreto. Todos los árboles que hay acá son traspasables. Todos los árboles que están en la ciudad los podemos traspasar y usar de escondites. Como pueden ver, hay uno en la guardería, también hay uno arriba de eh, lo que viene siendo el ayuntamiento. Hay otro en el centro comercial, obviamente el más grande que ya lo atravesamos antes. En todos estos nos podemos esconder y nos podemos pueden servir si jugamos con amigos a las escondidas, en absolutamente todos obviamente si no están en una bici y son chiquititos van a quedar mejor escondidos y va a haber menos posibilidades de que los encuentren y este encima tiene la dificultad de que no solo es un eh, árbol de navidad, sino que hay un árbol de navidad y un arbusto, entonces si nos escondemos acá yo creo que es súper difícil que nos encuentren, tipo si nos ponemos chiquititos realmente, creo que es súper, hiper, mega difícil que nos encuentren, chicos, miren acá, estamos dentro del arbusto bajo el árbol de navidad entonces, ese es el secreto pero también quiero darles un dato. ¿Y cuál es ese dato? Bueno, vamos a ir... Lina chiquita. No está agarrada ni al manubrio. Pero no importa. Vamos a ir a las casas porque les va a mostrar, Lina chiquita, cuál es el dato. El dato es el siguiente, chicos. Si venimos a una casa y lo ponemos, ahora volvió la casa de Navidad. Esto era solo una panadería y podíamos Cambiar entre ciertos edificios Pero no podíamos poner el taller de Santa Ahora en Navidad volvió el taller De Santa, me voy a volver a hacer grande porque estoy chiquita Así que acá está de nuevo El taller de Santa para que Podamos ayudarlo a hacer Los juguetes para poder entregarlo El día de Navidad Y acá como pueden ver seguimos pudiendo Cambiar entre una y otra cosa Lo que pasa es que después de Navidad Seguramente como el año pasado Van a sacar esta opción que es el Santa workshop, la van a borrar y van a quedar solo la pizzería, el lugar de helados y lo que viene siendo también la panadería. Así que ese es el dato que quería agregarles. Si les gusta el taller de Santa y quieren ayudar a Papá Noel a preparar los regalos, este es el momento, chicos, porque estoy segurísima que en enero esto ya no va a estar. Así que, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho este video. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos que están esperando Y también chicos Suscríbanse a mis otros canales Y al canal de Dani sí que se los dejo todos en la descripción Y ahora sí les digo que será Hasta la próxima ¡Chau!